Hay un sistema popular muy valioso, es así, tú me ayudas, yo te ayudo. Que indica que si una persona le aporta a uno, uno debe aportarle a esa persona. Ese es un sistema bueno para aplicar diariamente a todo el mundo. Que lo merezca. Y lo mejor, es que permite economizar malos bocados, simplemente, porque si una persona ignora a uno, uno lo evita, esto es alejarse del mal y hacer el bien. Así se avanza vamos a estudiarlo mejor. Para hacer esa entrada bien hecha. Un sabio dijo una vez, así, que había que administrar la riqueza con criterio de escasez. Esa es una frase acertada. Porque las necesidades son ilimitadas y los recursos limitados. Entonces una persona necesita, establecer un presupuesto fijo para generar una política económica personal, que sea estable, la cual se fundamente en la prevención del gasto, donde por ejemplo, el sujeto salga con 25 unidades monetarias, pero que solo gaste 10 unidades, para que así, pueda tener una salud financiera de calidad. Eso le va a permitir ahorrar, invertir y tener una reserva de capital. Por eso, hay que ajustarse al presupuesto. El saber popular, resalta aquí al decir, hay que arroparse, hasta donde llegue la cobija punto. Entonces, vamos a buscar la reducción del gasto. Que Dios te bendiga.